No, no. ¿Cómo pone hola hola sin ofender? Vamos a empezar. Otra Vale, vale, vale, vale, vale. Imagino un hola ofendido. ¡Oh! Un hola ofendido! no como me ofendía. Por Dios, ¿dijo hola? ¿Acaso acaso dijiste hola? Porque me ofendió. ¡Oh, wey! Uh. De esos 50-100 no sé no, un bits, a ver. Voy a, voy a, voy a, voy a. Uh, uy, uh, uy, uy, Uy, ¡Ojo! Uh. Ah, sobrevivió, ok. Oh, ok, ok, ok. Igual bueno, sirve para fresquizar. Ahora es cuando literalmente se hace 50-100 en el primer intento. Voy a hacerlo. Tres veces seguidas. Voy a hacerlo tres veces seguidas. Voy a hacer el final tres veces seguidas. Para que veas qué tan consistente es esto. Ah, pero. Espera, espera, espera. Ok. Pero voy a hacerme de, de aquí al cien, voy a tratar de hacerme de aquí al cien Otra vez, güey. por trigésima, segunda, tercera, cuarta, quinta No sé contar, güey. Si de es por favor quiero aparecer a los highlights cuando se lo pase <risa> Wey, ¿me recordaste, me recordaste al cabrón que... del meme que dice ¡Cállate! ¡No me digan zeta, zeta! ¿Quién muere ahí, güey? ¿Quién muere ahí? ¿No ¡Número gracioso! ¡Portuoso! ¡Hombre! ¡Qué pro! ¡Qué pro, Rodri! Voy a tener ah, que eh, bro. ¡Qué pro, qué pro! Le ayudó a los iconos. Pregunta a quién soy porque ya con la voz debes saber quién soy, ¿ok? El tío. Correcto. Bien, el este. ¿Quién lo adivinó? ¿Quién sos? A ver, aquí somos Charlie, eh, Marcos que está muteado, el tío. No, sé. no estoy muteado. <risas> sí, está muteado, ¿verdad? no te escuchamos. ¿Puedes comerte el micrófono? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, claro, claro, lo que tú digas, lo que tú digas. Tiene que caer te sí, sí. Que Charlie, voy a dar dos consejos. Tomar. Uno, mantente positivo en todo. Y dos, no golpes tu esa porque no te va a ayudar en nada. No, no olvídalo. No, no. ¡Ah! Creí que te lo ibas a pasar 20 minutos en stream. Mi mamá y mi hermana acaban digamos? de llegar. Hola, mamá esa esa esa esa espejo oh momento fitness oh, momento let's go fitness. qué momento ah <risa> bueno <risa> me, me <risa> <me> <risa> <verdad. risa> vamos o sea, justo en el siguiente intento de ya te juro que me da algo nada no va a pasar yo creo que me lo paso en dos horas ¿verdad? Me, da, me das miedo a veces. Es como, como una bebé, pero que tiene un demonio adentro. Literalmente es un demonio en un cuerpo de, de una bebé. en plan mi, her mi hermana. ¡Ay! Déjame. Me da miedo, me da mucho miedo. En conclusión, acércate. Ven, ven, ven. No, no, no, no. Ven aquí. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no te caigas. Ríete. No me huelas, per Sí, sí, tus streams es muy tierna. Mira. Shababy sí, Mando un saludo a Tiriti Está poja ahí <risa> es la poja? <risa> ese, ese fue el saludo <risa> Ponle el desbloque Ojito con la P Ojito Y el móvil Usa o este <risa> Faquerodri donó no 5 visatos. Se lo pasa en este intento y dono 75 más. Ok. No, güey, no. La fuera de Bisi. <ríe> Me lo voy a comprar wey, son 500 baros güey. No veo nada ah, bueno, son 500 baros wey Son 500 baros güey. Es un nivel de cielo ¿Entonces el chupatín un niño? ¿El chupatín un niño? Pero lo juegas, tienes que tener chupatín un niño Pero lo juegas, en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 Se parece a, a Chupapi Muñeño. Es que se parece a Chupapi Muñeño. ¿Quién es Chupapi Muñeño? El que está atrás de ti. <risa> <tose> Ay Dios. ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios No, güey, tiene, tiene que caer, güey Tiene que caer, hoy Me hice un fluke Ay, güey, era el último click, güey Y luego ya al final me sale en un intento güey, no, no, güey ¡Ay no! ¡Sí! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¡Ay, sí, sí, sí! fin, sí, sí, sí! sí, sí, sí, Ya está ¡ya, estoy li soy libre, estoy libre Por stream, puedo irme a pinches dormir, güey. Y puedo saber, güey, que hice esto, güey. A la mierda, güey. Ah, ah, ah. Hoy era el día, güey. Hoy era el día. Lo hice, güey. Lo hice, güey. Fua. Eso fue rápido. Pero ahora cuenta 6,074, 36,085, 13,839, atentos, nice, ya está muy uh, bien. ¿eh?